¿Te parece muy difícil corregir el color de tus vídeos? ¿Los resultados no son como esperabas? Pues este vídeo es para ti. El color de los vídeos es algo muy importante y en Final Cut es muy fácil corregir el color. Así que vamos con ello. Bueno, pues aquí tenemos el último vídeo que subí a mi canal. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a las preferencias de Final Cut y en general activar la corrección de color por defecto en ruedas de color que es en mi opinión la mejor manera de corregir el color una vez activado cuando nos vayamos a corregir el color ya nos aparecerá por defecto las ruedas de color pero antes de tocar nada vamos a irnos a aplicar un LUT aquí al LUT personalizado lo arrastramos y en mi caso voy a poner el de Sony si tenéis una cámara canon pues el de canon lo aplico y aquí solo me está aplicando el color porque ese es el LUT el contraste está igual entonces las luces las estamos viendo ahora mismo muy claras y las luces muy bajas. Para aplicarle más contraste, que es como veloj humano más... Una vez aquí ya, corrigiendo el color en las ruedas de color, vamos a bajarle la iluminación en las sombras un poquito. Pero no más un poquito, que lo veamos bien. Y en las altas luces vamos a subírsela un poco. Vale, para ayudaros a hacer esto sin que se os queme la imagen o las sombras se os queden muy oscuras... Existe una herramienta que la podemos activar en Visualización Videoscopios. Esta herramienta es un gráfico que nos ayudará a ver dónde se quema la imagen y dónde está muy oscuro. Las líneas no pueden superar ni el 100 ni el 0. Si superan el 100, es que la imagen tiene puntos blancos, es decir, que hay puntos que se están quemando. Si bajan los 0, significa que hay partes donde son totalmente negro y estás totalmente oscuro. Entonces, tiene que estar entre 0 y 100. Ahora que lo acabo de corregir me he pasado con las altas luces, entonces lo bajo hasta que no supere 100, 100 como máximo, ahí nos estaría quemando, pero 100 para arriba y así. Entonces aquí ya estaría bien. Ahora sería una imagen normal, tal cual la podríamos grabar en perfil normal, pero se ve un poco sosa por decirlo de alguna manera. Así que vamos a aplicarle una corrección de color, así que vamos a darle más saturación para que quede más chulo, más atractivo a la hora de verlo. Vale, lo primero nos vamos a ir a puntos de luz y aquí vamos a empezar dándole ni mucho ni poco. ¿Veis con los ojos? Que no sé, que de demasiada saturación, pero tampoco poca. Vamos a dar ahí. cuánta ahí. Y luego en sombras, vamos a darle un poquito también. En este sombras menos. Y en tonos medios, en mi, en mi experiencia, creo que no se debería poner ninguna porque es demasiada saturación en los tonos medios queda como que le pones mucho como que queda, no, queda raro así que los tonos medios bajaría un poquito la iluminación y ahora ya depende para lo que queramos esta imagen podemos darle los puntos de luz un poquito más amarillos y de los tonos medios un poco más azules por ejemplo podemos tener una imagen que se vea muy bien aunque vamos dejándolo como están los colores también está muy bien eso ya depende de cada uno ir probando y lo que os quede mejor en cada toma cada toma es única luego existe una herramienta llamada curvas de matiz saturación que podemos activar aquí cuando ya estamos en ella nos sale matiz frente a matiz sobre un color va a cambiarlo a otro si es una parte amarilla lo va a cambiar al color que le digamos podemos hacer clic en la plumilla y seleccionar por ejemplo vamos a ampliar aquí y seleccionar de mi tono de piel aquí nos está saliendo ya el punto donde es el tono de mi piel y le podemos subir el matiz o bajar. Esto va a pasar por todos los colores. Podemos ponerle verde como una alienígena. Vamos, no sería lo idóneo para este vídeo en este, en este. En otro se puede hacer de una alienígena. Y así continuamente con lo que queramos. Si no queremos hacer con la plumilla, porque es una gama que varía mucho a lo largo del vídeo, podemos hacer un clic desde este color rojo hasta este amarillo. Y ahí hacemos otro clic en el medio y vamos cambiando, en caso de la gama de esos colores estaría aquí un poco mi piel, un poco la silla, por ahí matiz frente a saturación es lo mismo lo que a un color le aplica más saturación que yo me conformaría con estos dos de arriba y abajo los otros ya eh, cambian mucho y queda mal con estos dos primeros, perfecto los demás no, yo no los utilizo, no creo para mí no me sirven vamos a probar matiz frente a saturación y vamos a darle por ejemplo a mi piel vamos a subírsela y a bajarse. Es lo mismo que con matiz diferencia matiz o que con saturación. Eso es solo para casos donde necesitéis cambiar el color, por ejemplo, la naturaleza. Podéis poner la hierba un poco más verde si queréis que quede más naturaleza, no sé cómo llamarlo, o más amarilla si queréis más de otoño o así que, que quede la apariencia. Y aquí os estoy poniendo un ejemplo de sin corrección de color y con corrección de color. Aquí hay una gran diferencia. Y bueno, pues si te ha gustado este vídeo seguro que también te gustará este. Y si te gustan todos mis vídeos, suscríbete por aquí abajo porque este es tu canal. Nos vemos en la próxima.